Y llegó el momento, llegó el momento del mundo del tenis y cuando hablamos del mundo del tenis hablamos de nuestra corresponsal. Ella ahora no está viajando mucho, obviamente, por esta pandemia, pero ya se abren varias canchas en el mundo y varios torneos del tenis. Pero todo esto lo cuenta nuestra querida Andrea Versalles, a quien le damos la bienvenida a la tarde del magazine. Hola, André. Hola, Cari, ¿cómo están? Muy bien, acá, esperando a ver en qué fase vamos a estar nosotros. Muy bien, muy bien, ¿eh? acá en Buenos Aires, está en Capital, bueno, estamos muy complicados, igual ayer salieron todos a correr, eh, acá tenemos permitido de veinte a ocho de la mañana para correr, pero bueno, para mi gusto mucha gente salió a correr, pero, en fin, eh, esa es una decisión del gobierno, ahora eh, estamos acá porque, claro, los jugadores, los profesores de tenis, la gente de tenis, dice ¿cómo puede ser que no, nosotros no podamos, o sea, con las precauciones que, y el protocolo que presentó la Asociación Argentina de Tenis, que en Buenos Aires no se pueda jugar al tenis? Eh, por eso, de hecho, me mandaron. Se van el próximo domingo a las 11 de la mañana, se van a juntar frente a la quinta presidencial, eh, uh -huh. con mucho cuidado, tomando los recaudos con distancia, sin armar problema Eso fue muy aclarado. Eh, Quien quiera ir, para, bueno, por favor que escuchen el protocolo que están presentando para poder. este para poder la, empezar al menos la, la práctica de tenis acá en Buenos Aires. Está bien, eh, es verdad lo, lo que dicen, es no, es verdad ¿Cómo? lo que, que digo, que es verdad lo que dicen si toman todo el protocolo, las medidas. El tenis es un un deporte a distancia total. Es decir, que totalmente se puede totalmente, llegar a practicar cada uno tiene sí sí sí se puede de hecho en casi más de tres de provincias ya está y hoy me llegó la información que también se aprobó en Tandil uh -huh. muy cerquita de ustedes dice que con la gestión de Mariano Zabaleta y en el club eh, Uncas en el municipio de Tandil eh, volvieron a la práctica con protocolo este bueno, donde la, la cuna de, de donde salieron los grandes este, jugadores de tenis, eh, bueno, inclusive el Zabaleta, Juan Martín del Potro, eh, Pico Mónaco y demás. Eh, los que sí han autorizado es... Ah, y déjame decir una cosa porque también eh, Bettina Fulco, eh, en el, que siempre nos acompaña en Pinamar... Eh, a cual es una amiga, una aprecio personal, también van a hacer una especie de convocatoria para los profes de Mar del Plata, que lo voy a poner, por si algún profe de Pinamar se quiere acercar, eh, también en reclamo para que se reactive el tenis en esa zona, eso lo voy a poner ahora, ni bien termino de hablar con vos en la fanpage, este para que ellos van a presentar, ya han presentado un protocolo para que se active, digamos, en Mar del Plata, así que implica Costa Atlántica, que ustedes todavía están menos complicados que Mar del Plata, ustedes vienen muy bien. Eso también lo, lo, voy, a, eso lo voy a poner en la fanpage porque me llegó nada recién, prácticamente cuando estaba hablando con vos. Perfecto, sí, eso está bueno. A mí me parece que le tienen que dar luz verde al, al tenis porque es un deporte a distancia que no, no implica ningún riesgo no, no, no, no, para nada, si se toman todos los recaudos este, hay cero, cero problema este, bueno, les cuento que el Ministerio de Turismo y Deporte comunicó porque los Juegos Olímpicos de Tokio se eh, pasaron para o sea, para el año que viene entonces, eh, pero igual tienen que empezar a entrenar entonces, eh, por ese tema es que eh, ya salió un listado o sea, Matías Lamens, que es el ministro de Turismo y Deporte, eh, habilitó a los deportistas clasificados o con chances a clasificar para estos Juegos Olímpicos, Olímpicos de Tokio. Estamos hablando de la Asociación Argentina de Tenis. Entonces, pasó un listado de los posibles que van a tener permiso, los 16 teni tenistas elegibles, o sea, que pueden llegar a elegir para ir a Tokio eh, y que esperan a, eh, habilitados con permiso porque están en zona de cuarentena, es Diego Schwartzman, Guido Pela, Horacio Ceballos, Máximo González, Juan Martín del Potro, Federico del Bonis, Andrea Colarini, Guido Andreossi y Andrés Molteni. Eh, y luego, sin permiso, porque bueno residen en otros lugares, eh, Nadia Podorosca en España, que ya viajó a España, que va a ser la, termina, va a ser la cuarentena ya, Pablo Armachía que está viviendo en Italia, Juan Ignacio Londro, que ya empezó su entrenamiento en Leones, Córdoba, en las zonas blancas, porque en Capital no se está jugando, pero sino lo que llaman zonas blancas, que son zonas más alejadas y libres de casos de COVID-19, Marco Trun Trungeletti que está en Andorra, y Facundo Bagnis que está en Rosario Santa Fe, que es una de las provincias que están habilitadas. Así que ellos ya pueden. Eh, también eh, están dando un espacio en el Senar para practicar algunos deportes, van a ya se está charlando, eh, qué sé yo, que son individuales, eh, por ejemplo, el tiro de martillo, jabalina o sea, cosas que no, no haya aglomeración de personas, o sea, se está tratando de, de reactivar. Eh, vamos a ver qué pasa, yo entiendo que acá está complicada la, la situación, pero te vuelvo a repetir, con los recaudos, que son los mismos que van a tomar en el exterior, eh, yo creo que al tenis se puede jugar. O sea, que no se cruce la gente, que eh, no haya media hora de espacio entre cancha alquilada, digamos, en los que son no... no profesionales y no particulares, llegan dos personas, llegan con su barbijo, con su alcohol en gel, con la pelotita marcada, el grip lo tienen que el, sí. hay una cintita que se le pone arriba del grip, lo tienen que cambiar más seguido y bueno, con, sin tocarse, sin nada, se van con el alcohol en gel, se puede practicar, pero bueno todo depende de, de protocolo, vamos a ver qué pasa este domingo y qué decide el gobierno en lo que respecta a Buenos Aires, pero tenemos casi todo el país liberado, así que no hay para quejarse. Bueno, me encanta, ojalá que, que esto eh, dé sus frutos, ¿no? De poder jugar al tenis en todo el país, sigo insistiendo, sí, y que sí, esto es sí. viable. Es, Pero aparte, el ¿sabes, tenis por es qué? Viable. ¿sabes por qué, Cari? Porque hay muchos profesores, gente que trabaja en tenis, clubes, que como todos les están pasando mal el profesor de tenis no tiene un sueldo tiene su su, su paga día la paga que le dan este, sus alumnos entonces este aparte bueno un poquito tampoco vamos a crear eh, al aire libre por ejemplo yo pienso que ya Pinamar ojalá que habiliten más de Tres, yo Pinamar hace dos semanas estoy, estoy que yo bueno no, no te estoy diciendo que con los casos ustedes tienen tuvieron dos casos hay en estudio pero los estudios yo los leo eh, en la página de Mix y siempre vieron negativos, así que, y con los lugares que ustedes tienen para practicar, yo creo que estaría. Ojalá que pronto puedan, más que nada para la gente que trabaja en el rubro del tenis. Ojalá para todos, porque todos en, en el rubro que trabajamos, sea cual sea, estamos eh, damnificados. Pero bueno, yo en este momento eh, hablo específicamente de, del tenis. Al cual. Así que, bueno. Que sea así, sí, bueno. André. ¿Eh? Que sea así, Andrea. Que sea así. Eh, bueno, vos al principio del programa me habías preguntado por los países que sí ya eh, van a haber torneos. Primero eh, te cuento, no, aunque no sepas de tenis, ¿no? ¿Vos estás eh, o hay, hay alguien del equipo que sepa? No, ¿Te el... acuerdan de Steffi Graf y Andrea Gassi, no? Sí, totalmente acuerdan? Bueno, ellos se casaron sí. hace muchos años y tienen un hijo que se llama Jaden Nagasti. Eh, y ustedes saben que, ustedes imaginarán que debe ser un gran jugador de tenis. No, no es jugador de tenis. Es un destacado pero un buenísimo eh, deportista, pero en béisbol. Así que Agassi, el hijo de Agassi, dijo yo no quiero raqueta como mamá y papá, así que tiene una gran trayectoria en lo que es el béisbol. Y nada, lo voy a poner la foto porque realmente son dos íconos del tenis mundial en su época. Y bueno, generalmente la gente de tenis sabe que ellos se habían casado, pero... Este, siguen casados, continúan casados, pero bueno, todo el mundo esperaba que iban a tener un hijo tenista y realmente no quiso pagar nada con la raqueta, así que se dedicó al béisbol. Y en Estados Unidos, bueno, se va a jugar el abierto de los Estados Unidos sin público, Roland Garros va a ser con público, yo creo que lo dijimos la vez pasada, pero si alguien no escuchó. Eh, va generalmente diariamente porque en, por ejemplo en el caso de Roland Garros este van a hay un nuevo estadio que van que van a inaugurar eh, la entrada entre pues son varios los estadios cuando se juega un gran slam o cualquier ATP o partido está la cancha principal que en nuestro caso por ejemplo en el tenis es la la, la, eh, la cancha que se llama Guillermo Vilas y después hay canchas auxiliares donde se sigue jugando porque no se no pueden con una una sola cancha jugar todo el torneo, hay casas auxiliares y se va jugando entonces ahora Roland Garros agregó una más eh, la entrada diaria es de 50.000 personas, van a hacer entrar de 15 a 20, no más de eso, pero con público en cambio en Estados Unidos dijeron no, jugamos sin público Así que se van, tienen que ir todos en, en el caso de Estados Unidos, que calculo que es lo mismo que Roland Garros, eh, un charter particular. Así que el, el tenista tiene que tener para pagarse un vuelo particular, llegar con su comprobante de negativo de Covid 19. Cada vez que entre a la cancha, igual los van a revisar. Pueden viajar con una sola persona. El, la organización va a poner un equipo de médicos, de oficio de masajistas para para los jugadores. No va a haber chicos en la, o sea, los boyboys, no chicos, sino que van a ser personas adultas, y bueno, y las pelotas, no sé cómo se organizarán, si algunos tocan algunas pelotas y otros otras pelotas con, con guantes, eh, no sabría decirte, pero bueno, lo que sí, ellos ya tienen fecha, y si quieren leer más detalles, vayan a, la, a nuestra web de Mix Magazine, que hay muchas más noticias. Tal cual, tal cual. Bueno, André, muy lindo escucharte. Eh, seguimos en contacto, vos seguís moviendo las redes, como hacés siempre con el mundo del tenis, y nos encontramos el próximo martes, ¿te parece? Ya mismo pongo la convocatoria de Mar del Plata, por si algún profe, entrenador o algo les interesa. Obviamente, repito, todas las convocatorias son con, con la distancia que corresponde, con el barbijo y sin hacer o sea, todo tranquilo, ¿no? La idea es que unirse para poder eh, habilitar el tenis, fundamentalmente por la fuente de trabajo de toda la gente que trabaja en este medio. Tal cual, ojalá que así sea. Te mando un abrazo grande, André, cuídate un mucho. Un abrazo grande para todos y para todo el equipo, cuídense. Vos también. André, Bye. a ver... Chau, chau. Andrea Versailles, nuestra corresponsal del mundo del tenis, acá en el Magazine, con vos y para vos. Ya venimos.